Miren, en el año 1926, el señor Frank Hatton Guerrero funda la primera emisora de amplitud modulada, es decir, la AM. Todavía no existía la FM, faltaba mucho tiempo para llegar a la frecuencia modulada. Frank Hatton lo que hizo fue que preparó, era técnico, era dueño del Radio era fundador del Radio Club Dominicano, que era un club de eh, once metristas. Y entonces, a partir del de el mecanismo, el sistema de la difusión de radio, pues, y de ese tipo de radio que era comunicación, no era broadcasting, era una comunicación con otro criterio, ¿verdad? Y entonces resulta que, que hace un, un transmisor pequeño, un pequeño transmisor, y comenzó a transmitir desde la capital a todo a toda la ciudad capital, por, por lo menos donde había población, estamos hablando de 1926. Entonces, ahí comienza la radio nacional, aunque se dijo en algún momento que hubo unos hermanos o amigos de origen puertorriqueño que vivían en el país, que fundaron una emisora antes de Frank Hatton, pero eso no se tiene mucha noticia, que se llamó Radio Papagayo. Pero bueno, la cuestión es que ahí comienza la locución nacional. San Francisco de Macorís tuvo la dicha de ser uno de los pueblos que tiene una historia rica en la radio nacional. A San Francisco de Macorís llegó un santiaguero llamado José Raposo y fundó La Voz del Progreso, definitivamente una escuela de locución de ahí salieron gente como Osvaldo Cepeda y Cepeda, salió gente como Freddy Ortiz, salió gente como Jackie Núñez del Risco y hubo locutores y locutoras, sobre todo la primera locutora, la madre de Francia y doña, doña Lourdes, a quien damos un saludo y un abrazo de felicitación por el Día del Locutor. Que vale decir que, que es una locutora emblemática, no solamente de Macorís, sino de toda la región. Sí. Dos gente conocida en la radiodifusión, con el perdón, Francis, sí, un momentito. No. Dos gente conocida en la radiodifusión, dos mujeres conocidas son doña María Cristina Camilo, que hay que quitarse el sombrero cada vez que uno menciona a esa dama, sí. y doña Lourdes. Entonces, eh, adelante, dime. No, te decía que al momento que llega... Cepeda y Cepeda, ya mi madre era locutora. Sí, sí, claro. Y de la mano de ella y de Raposo, eh, empezó a dar los primeros pasos. Uh -huh. Se destaca en, en la narrativa eh, militar, sí, sí, sí, que es uno de, la, de los fuertes de él. Creo y que, que él uno ha Él es coronel ahora. Exacto, y estudió. Eh, estudiado y creo que está retirado como coronel o general. Pues algo, general. Así, algo así, no sé. De, de y no sé me, bien merecido, porque sí. la verdad es que la vida que él ha llevado pero miren, dedicada a la locución. La voz del progreso dio gente como Machacho González, sí. que no era el gran locutor, eso hay que decirlo. Pero se desenvolvía perfectamente como locutor. Ahora era un gran emprendedor. Para mí, Machacho hay que decirle es uno de los mejores radiodifusores del país, uno de los que más avanzado estaban, porque Machacho era un individuo que se iba a Puerto Rico donde había una producción eh, disquera bastante amplia y se iba a Venezuela. Y en Venezuela y Puerto Rico, él compraba los, los, los últimos temas que salieron, artistas nuevos, las Como novedades, era, y la era, traía a Macorís, Y Bix Radio sonaba lo primero que había salido en el mundo latinoamericano antes que muchas emisoras de La Capital. Que era muy, muy, muy doméstico. El sistema antes. Ah, sí, sí, no. Y bueno, además, que hoy día a Machacho le costaría mucho dinero a la, para pagarle a la onda por, por ponerle la mano a un disco y transmitirlo. Sí, pero mira, <risa> Machacho era locutor de la Voz del Progreso y conoció a Yusi. Yo no me acuerdo cómo se llama Yusi. Sí, sí Yusi. Sí, a Yusi vivía te... ahí en la Avenida Libertad, frente a donde estaba la panadería Libertad. Ahí vivió muchos años. Era este señor bajito, medio gordito, que tenía un carro que él, que él mismo había modificado, un carrito como color mamé, que andaba en la ciudad, muy llamativo el carro. Pues bueno, el asunto es que Yussi era, era como asistente técnico en La Voz del Progreso, sabía manejar y construir un transmisor, y le construyó un transmisor a, I, a, a Machacho, y Machacho funda Ibis Radio 1070, exactamente en ese dial AM. 1070. Eh, y luego ya lo otro es historia. La noticia de Ibis Radio y la famosa campanita, esa, la última noticia. ¿Se acuerda de sí. la voz de Edward Guzmán? Saludo a hacía, Antonio María. Edward Guzmán era que hacía esa, ese, ese y, spot. Y reconocer eh, un fajador de la radio nuestra, nuestro hermano William García. Sí. Que Dios lo tenga en claro, gloria. uno de los grandes locutores y, de Mancuri, junto con Luis Valle, Y maestro, así mismo. Que se mantuvo todo el tiempo haciendo locución. Y el más reciente, que fallece, es José Manuel Acosta. José Manuel Acosta con, y la escuela de formación Exacto. de locutores. Mire, aquí hubo ha habido tres emisoras de radio, tres proyectos de emisoras radiales. Básicamente, todo lo otro ya luego llega, queda un tiempo, desaparece o no, o no tiene la, la, la, la, la pegada ¿no? que tuvo la voz del progreso, como decía al principio, luego surge, producto de esa alianza entre Yuz y Machacho, Ibis Radio 1070 y ya la historia de Ibis Radio es de todo conocida. Y Radio Merengue, de mano de doña Celeste Rodríguez. Doña Celeste le compra esa emisora a Juanito Santos y tú sabes quién era dueño de esa emisora en principio, cuando surgió esa emisora por primera vez, se llamaba Radio San Francisco. Esa emisora era de Juanito Santos y de Don Juan Rey el papá de Chichi que era barra ah, del Pueblo. No sabía. Que duró muy poco tiempo siendo radio difusora Tenemos una llamadita, muchachos. Sí, Vamos a ver pero, lo... pero lo fue. Y ahí surge, con el mm. perdón, Carolina, Radio Merengue, quizás una de las emisoras que tiene el nombre más bonito Radio Merengue.